Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, 26 de febrero del 2018, finalizando ya el mes de la patria, el mes del carnaval. Y para mañana tenemos la rendición de cuenta del presidente Danilo Medina, en la que esperamos sea una rendición de cuenta y no rendición de cuentos. Gracias a todos los que están con nosotros. Gracias a Telenor Canal 10, estamos para todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, en el Canal 14 para La Novia del Atlántico, Puerto Plata, en el Canal 41 para la Olímpica Ciudad de la Vega, en el Canal 42 para Sánchez Ramírez, en el 17 a través de Televiaducto, Estamos para la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, y para el 1014, para todo Estados Unidos. Un abrazo grande a cada dominicano a través de telenor.com.do. Esos dominicanos que hacen honor a su patria querida en otras latitudes de este globo terráqueo. Hoy le tenemos interesantes comentarios, entrevistas, noticias locales, nacionales e internacionales y temas del día muy muy interesante en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes compartiendo junto a mis compañeros todo el contenido de mañana para el día de hoy. Y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que las condiciones del tiempo van a seguir muy parecidas al día de ayer. Tenemos la incidencia de una vaguada, en el territorio nacional, que están provocando aguaceros con tronadas y relámpagos y a veces con ráfagas de viento. También están incidiendo los vientos del este-noreste, trayendo campos nubosos, por lo que hoy se espera incidencias de aguaceros en todo el territorio, especialmente la zona norte hasta la frontera, la zona este, Toda la costa caribeña y la costa atlántica. También la temperatura van a continuar fresca por este viento del este-noreste que nos sigue eh, trayendo las condiciones del tiempo de hoy. Va a haber eh, regiones específicas en el este, noreste, norte, cordillera central, zona fronteriza y Gran Santo Domingo con posibilidades muy altas de lluvia. Los suelos están saturados. Puede haber deslizamiento de tierra, inundaciones de ríos y arroyos repentinas. Por lo tanto, manténgase en cuidado, haga sus diligencias con protección, conduzca con cuidado y manténgase también bien abrigado, use sombrilla que hoy vas a llover. En esta zona amaneció lloviendo, mucha lluvia, estas son las condiciones del tiempo que estarán para el día de hoy. Continúa la lluvia. Eh, en la mañana de hoy amaneció lloviendo aquí en San Francisco de Macorís. Ya tenemos eh, toda la zona con los suelos totalmente saturados. También el Bajo Yuna, la zona oriental, va a continuar lloviendo. Tenga todas las precauciones del lugar y los que andan en carretera también. Estas son las condiciones que nos ofrece el tiempo de hoy en la Oficina Nacional de meteorología ONAMET. Ya tenemos lista la voz de la mañana. Que se titula con pinzas vamos a el tema de la migración extranjera hacia la república dominicana sin duda debe ser el punto principal del presidente danilo medina en su discurso correspondiente al día de mañana en el congreso nacional la gran presencia de extranjeros principalmente haitianos y venezolanos revela las debilidades que tenemos como estado en nuestra frontera y en el control de acceso de ilegales hacia suelo dominicano. El caso particular de los haitianos constituye una gran preocupación para la población ya que representan dos naciones separadas por un abismo cultural y cuyas costumbres, incluso el idioma, son un obstáculo para la sana convivencia. A esto se suma la historia bélica que separaron a estos dos países caribeños y los constantes conflictos que han venido presentándose entre ambos sin embargo este tema debe ser manejado con mucho cuidado toda vez que representa una cuestión humana y que afecta principalmente a nuestro mayor socio comercial como lo es Haití esperamos que el presidente dominicano exponga en su discurso una estrategia de solución humana para regular y controlar la migración extranjera hacia nuestro país y evitar así que nuestra economía colapse ante la presencia descontrolada de inmigrantes de todo el mundo. La Voz de la Mañana toca un tema muy sensible en la República Dominicana, el tema migratorio. Y es un tema sumamente sensible porque trata de vida humana, de seres humanos. Si nosotros los enfocamos en base a nuestro principal socio comercial, que es la vecina República de Haití, nos encontramos con una población mayor a la nuestra, cerca de 12 millones de personas de haitianos, en un territorio, más pequeño que el nuestro, con condiciones agreste, desolada, con condiciones de deserti desertificación, prácticamente un desierto, donde su geografía tiene un porciento más elevado de montañas, de lomas, que no pueden ser cultivadas con relación a los valles que tienen, escasez de agua, Grandes escasez de agua, en la que los estudiosos dicen que en cuatro años las ciudades principales pueden quedar sin agua. También nos encontramos con una realidad donde allí solamente apenas el 2% son los comerciantes, son los dueños del país todo el resto son personas pobres o muy pobres o extremadamente pobres. La falta de atención de las instituciones, la inexistencia de las instituciones. Y esto crea un panorama que de una manera u otra, sus habitantes se ven forzados a luchar por la vida. Y de donde primero acuden es a nuestro país. Para que usted tenga una idea, el 70% de los haitianos que hoy tenemos en nuestro territorio han entrado en los últimos 10 años. Es decir, que se ha ido en incremento la invasión del pueblo haitiano de una manera pacífica, buscando vida, buscando comida, buscando qué hacer desde Haití. Pero ya tenemos grandes... Eh, poblaciones haitianas en diferentes países de américa especialmente brasil y chile panamá y qué decir de miami donde la comunidad es sumamente grande pero en nuestro territorio ha faltado la responsabilidad migratoria ha faltado ver el caso con responsabilidad y se dice que por asuntos políticos se, se han hecho de la vista gorda para permitir la entrada de todos los indocumentados haitianos. Y hoy tenemos las consecuencias, donde nuestras estadísticas simplemente cambian, cambian, si usted hace una estadística para el pueblo dominicano, de consultas médicas, por ejemplo, o de administración de salud, todo eso se ve alterado por la gran cantidad de pacientes haitianos que llegan. Las estadísticas se traslocan totalmente. No se puede hacer una estadística real. Y siempre ha sido un, un ente de corrupción toda la frontera. El militar que lo envían allí, que antes era un castigo, ahora se ve como un premio por todas las bondades que da, la permisividad, las oportunidades que llegan y así entonces permitir a los nacionales haitianos que entren. Una frontera bastante larga, siempre se nos ha anunciado operativos, siempre se nos ha anunciado equipamientos, que casualmente la semana pasada se nos anunció que la Armada Dominicana se va a dotar de drones y equipos, eso se nos ha anunciado muchísimas veces. 383 kilómetros de frontera con dos o tres puestos de militares y por ende también muy pocos, es prácticamente imposible. Todo el territorio que une, simplemente hay una línea imaginaria, no hay nada que lo divida. ¿Quién se va a dejar morir del otro lado si de este lado hay comida? Ha faltado el pueblo, el pueblo haitiano, las autoridades haitianas a su mismo pueblo. Han sido irresponsables con su mismo pueblo. Los gobernantes haitianos han sido irresponsables con su mismo pueblo. Los gobernantes haitianos han llevado a Haití a ese caos donde sus nacionales, la mayoría de ellos no están legítimamente identificados, no tienen registro de nacimiento en su mismo pueblo. Entonces, todas esas condiciones de allá y todas esas pobreza que arrastra una historia donde tienen que ver las grandes potencias internacionales, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora nos quieren cargar toda la problemática a nosotros. Y nosotros como país, como pueblo, por más humanos que seamos, no está en nuestra condición, no estamos en, nuestra, en capacidad para poder absorber tantos pobres. Nosotros tenemos aquí demasiados pobres y no nos da la capacidad para atender colasaría la economía dominicana. No obstante, hacer Haití nuestro principal socio comercial, ninguna de estas cosas están bien ordenadas. Es sobre un caos que se vive en la frontera. Y ahora con este proceso de regulación de haitianos, nuevamente en la continuidad cuando se inició y volver nuevamente a actualizarlo, ha traído la oportunidad a otros que pueden falsificar documentos y otros dicen testimonialmente que es un plan político para dotar de cédulas a más de medio millón de haitianos para que puedan votar por el presidente que se va a, elegir, a reelegir en el 20%. Testimonio de mismos haitianos, ¿verdad?, que han sido grabados en Bananeras, de allá de, bon de, de Mao. Ahí están, usted lo puede escuchar. Pero la realidad es que es un drama humano y tenemos tratados internacionales, tenemos tratados bilaterales y hay tratados mundiales también sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos. Y nuestro plan de inmigración es un plan de inmigración que adolece totalmente de una línea coherente de tratamiento a los inmigrantes, no solamente haitianos, en este caso ahora, lamentablemente también venezolanos, o pueden ser chinos, o pueden ser de donde sean, como nosotros, que hemos sido inmigrantes muchas veces en otros países, y tenemos muchos ciudadanos dominicanos emigrantes en otros países pero hay que respetar los derechos humanos y la dirección de migración dominicana no tiene líneas claras coherentes para respetar la dignidad humana y estos, y estos tratos internacionales y mundiales que hay el acuerdo de ginebra los tratos bilaterales también con la misma nación lamentablemente Aquello es un estado fallido, donde adolece de instituciones gubernamentales firmes y fuertes. Y van a seguir viniendo, si no tomamos medidas claras y coherentes, fuera de politiquería, con responsabilidad. La Voz de la Mañana en estos momentos quiere alertar que debemos tener un plan serio de migración, para que le ponga frente a esta situación, porque mañana será muy tarde y esto pone en riesgo seriamente nuestra soberanía, pone en riesgo seriamente nuestro territorio. Así iniciamos en De Mañana. En breve volvemos, manténgase ahí que hay más contenido.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y óigame la noticia que salió en San Juan de la Maguana, señores el jefe de la dirección oeste de la Policía Nacional con asiento en San Juan el general Aquino Reynoso Robles oigan lo que dice que en la mata de Farfán existen fiscales que se dedican a la venta de drogas me escucharon bien una denuncia hecha por el general jefe del del oeste, con asiento en San Juan Aquino Reynoso Robles el general denuncia que en la mata de Farfán existen fiscales que se dedican al negocio de la droga al tráfico de droga, a la venta de droga ¡fiscales! sinceramente la situación que estamos viviendo es una situación sumamente delicada Ahorita van a tirarle a ese fiscal todos los cañones para que se retrate, es casi seguro. Pero esa es la realidad. Ya se escucha la música, ya se escucha la música de las noticias y entramos con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola Fulvio, ¿cómo estás? Bien hermano, ¿y tú cómo, ¿Cómo estás? Amanece, Fulvio? Bien, ¿cómo te fue de fin de semana? Muy bien Fulvio, eh, bendecido por Dios, compartiendo como de costumbre en familia, poco de reposo, de tranquilidad. Lloviendo mucho, Vladi. Lloviendo mucho también en el día de ayer. Va a continuar la lluvia. Así es, la temperatura aumenta un poco más, el frito como que se siente más para estos días. Sí, Aquí estamos. Ful... ¿Estás solito, Fulvio? ¿eh? Estoy desesperado esperándote. Ahí voy, Fulvio. ¿eh? Ya vendrán. Hoy, sí. hoy no va a estar Francis con nosotros. Bueno, Francis, donde quiera que esté, en sus labores, ¿verdad? Que le vaya sí. bien a nuestro hermano Francis. Miren, ya entonces, comenzando con las noticias en el ámbito nacional. Miren, realizan la caravana contra fraude electoral en Honduras, perdón, en el ámbito internacional. Vamos a Honduras, señores. Ahí está. Miembros de la oposición en Honduras realizaron una caravana de la insurrección contra el fraude en las elecciones de noviembre, en donde resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. La caravana estuvo encabezada por el ex candidato a la presidencia Salvador Nasralla. Ahí vemos las imágenes de esta caravana que estuvo eh, desplazándose por las principales calles por allá en Honduras Ahí está Miren, Corea, Corea del Norte dice está dispuesta a dialogar con los Estados Unidos La delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea Digo que su régimen está dispuesto a hablar con Estados Unidos. Corea ha manifestado que la relación entre ambos países debe mejorar. Estas declaraciones fueron emitidas durante los actos de clausura de los Juegos Olímpicos de Corea, acto en el que estuvo presente la hija del presidente de los Estados Unidos, Iván Trump. Ahí están las imágenes, así que Corea del Norte dice, repito, está dispuesta en establecer un diálogo con los Estados Unidos. Ahí está la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, al momento en que participó de la clausura de esos Juegos Olímpicos de invierno. Ya pasando al ámbito nacional, hombre mata mujer y un hijo de ambos en San Juan de la Maguana. Caramba impactante este hecho donde un hombre de 30 años mató a su pareja y a un hijo de ambos la tarde de ayer en San Juan. Luego el agresor se disparó con intención de suicidarse, pero quedó con vida. El agresor se encuentra bajo atenciones en el hospital Alejandro Cabral, donde le realizan o le realizaron una cirugía para mantenerlo con vida. El agresor fue identificado como Lenín Marte, quien utilizó un arma de fabricación casera para matar a ambas personas. La mujer asesinada fue identificada como Anayeli Genao Rincón. La pareja tiene otros dos niños, uno de 10 años y otro de 12, quienes sobrevivieron porque no se encontraban en la casa. Vamos a escuchar declaraciones. ¡Adelante! No, esa gente se mantenía, eran trancado. Ese hombre no, no compartía con nadie, ni permitía que, que, que la mujer tampoco dialogue con nadie. Ah, el chamaquito tiene un disparo, grande, entonces ya tiene un orificio como parece ser la entrada y salida. ¿En dónde? qué parte del cuerpo? En, en el región retornicular derecho y salió en los invitados. Es un asesino delincuente que, imagínate, hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de, de nosotros las mujeres porque los hombres están acabando con nosotros. Señores, se sigue incrementando en lo que va de año Los hechos de feminicidio en nuestro país Miren, general denuncia Ya Fulvia adelantó hace un momentito, ¿verdad? Este general denuncia Que fiscales tienen puesto de drogas En San Juan de la Maguana El general Aquino Reynoso Quien dirigió aquí años atrás En San Francisco de Macorís ¿eh? Con un perfil bajo Pero ahora el general por allá explota Escuchemos Ah, y yo vi a un de un caso de, de, de un español que mataron a y gracias a esa manicada que siempre está dispuesta pero también hay cosas algunas veces que nosotros tenemos la dificultad la gente toda el cargo de la sociedad arriba de la policía pero aquí hay mucha gente que tiene que ver con la policía con todas las cosas con los males que están pasando Aquí hay policías que venden droga por aquí, hay fiscales que tienen puesto de droga. Eso hay que decirlo. Aquí hay fiscales que tienen competencia de droga. ¿A quién la mata? Dije yo responsable. Porque a mí me llegan todas la información. Pero no. Lo malo la va a tener el policía. Ahí, ahí está el general Aquino. Responsablemente y se dio en el pecho Que por allá en la mata En San Juan de la Maguana Hay fiscales que tienen Punto de ventas de droga Así lo dijo el general Aquino Que ha cambiado su discurso Un poco más enérgico Cuando estuvo aquí en San Francisco de Macorís Era un poco más calmado Más calladito Pero ahí está Este hombre es noticia a nivel nacional señores la ADP da plazo hasta el 5 de marzo para que Educación convoque a un diálogo. Veamos. No vamos a permitir caballo de Troya para que nos dividan y que nos destruya nuestro sindicato. Adelante compañeros y compañeras, de un paso atrás. El que entró Arminel ha sido un agitador, ha sido un hombre... Que ha desgraciado y ha zarado al Magisterio Nacional. Que se preparen los técnicos. Y que se preparen los directores de centro. Y que se preparen los maestros también. Porque él lo que está haciendo es tratar de ilegalizar el sistema. No, señores, ahí está la enérgica ADP. El presidente deja abierta etapa de prueba de teleférico en Santo Domingo. El proceso de prueba durará unos 45 días y luego se realizará la inauguración formal. Vamos a escuchar declaraciones de Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Veamos. Se podrán levantar a la misma hora que se levanta a todo el que vive cerca de su trabajo, porque estarán cerca. Esto lo va a conectar a una estación del metro y de ahí correrán el, el, el, el tiempo que recorre cualquiera con que toma la línea del metro. Yo, yo creo que va a ser un gran paso de avance para los moradores de todos estos barrios que han estado excluidos del sistema de, de movilidad vial que estamos construyendo en la República Dominicana. Tener un efecto económico para la gente, un efecto de tiempo y, y, y, y, y además de mucha comodidad. Porque no es lo mismo tener que coger tres y cuatro carritos o un motoconcho que montarse aquí. El ahorro, bueno, el muchas gracias. que va a tener esta obra para los usuarios? Eh, bueno, es un gran ahorro. Yo, yo no, no, no, no lo tengo cuantificado Pero hay gente que tenía que coger a tres, tres transportes para llegar a, al centro de la ciudad Y ahora con, con, con, con un solo pago Se conectarán al, al metro Y el metro lo llevará al centro de la ciudad Señores, ahí está eh, Un nuevo método de transporte por allá Una nueva vía en Santo Domingo El teleférico Verán ustedes en adelante haciendo viajes de aquí por allá para ir a conocer el teleférico de Santo Domingo. Mírenlo ahí. Ay, sí, yo quiero verlo. Yo quiero montarme también el teleférico. Vamos para allá, muchachos, todo, ¿eh? Para probar el teleférico de Santo Domingo. Que ya no solo tendremos teleférico en Puerto Plata, sino también en Santo Domingo. Qué bueno. Miren, matan hombre a tiros en Cotuí. Así que este hombre resultó muerto. Tras recibir tres impactos de bala al sostener una discusión. Mientras, señores, tomaban tragos con una otra persona. Ahí está. Ese es Leonidas Álvarez Pérez, ultimado con esa pistola. Leonidas Álvarez Pérez de 21 años. De 21 años, su victimario José Esteban Campos Pimentel. Ha sido apresado ya eh, por este hecho. Ocurrido en el colmado Noelfi, ubicado en el paraje La Valpilla de Caballero, del municipal de Comedero Arriba, en Cotuí, señores. Ahí está donde ocurrió el hecho. Repito, Esteban Campos Pimentel, ultimado de varios disparos por otro hombre al momento que sostuvieron una discusión por allá en Cotuí, específicamente en el paraje donde la babilla de caballero en el distrito municipal de Comedero Arriba en Cotuí. Caramba, qué lamentable. Miren, apresan hombre con partes de motor que le había sido robado a un joven que fue asesinado en Arenoso. Vemos las imágenes de la motocicleta que le fue ocupada al señor. Pedro Grullar Delgado alias Pepe de 45 años La cual tenía la máquina y chasis del motor Ese es Pepe, Pepe Grullar Delgado a quien se le ocupó la motocicleta Era propiedad, repito, se le, ese es el joven que fue atracado Ese es Juan Carlos Pérez Espinal Jr. Resultó muerto, repetimos, el pasado día 3 de enero Información que nosotros dimos aquí en el sector Los Platanitos del municipio de Arenoso. Y mediante una investigación fue ocupada esta motocicleta, la cual tenía el chasis y la máquina que le pertenecía al motor del joven Juan Carlos Pérez Espinal Junior. Repito, mírenlo ahí, que había sido ultimado, fue ultimado el pasado 3 de enero del pasado año, ¿eh? en el sector Los Platanitos del distrito municipal o del municipio Corrijo de Arenoso. Ahí está. Hay varias personas que se encuentran detenidas ya por la vinculación y por ser quienes le vendieron entonces tanto el chasis como la máquina de esa motocicleta. Miren señores, un vehículo que transportaba, vehículo público que transportaba nacionales haitianos en Salcedo. Mírenlo ahí, señores, se incendió. Ahí está el momento cuando todavía todo está, eh, todavía no se había expandido tanto ya la llama en el minibús. Y finalmente, miren esto, señores, hubo que llamar los bomberos para sofocar este incendio que finalmente destruyó totalmente ese vehículo del transporte público, ese minibús. repito, que transportaba nacionales haitianos desde la ruta Salcedo-Santiago. Esto ocurrió por allá, repito, en el municipio de Salcedo, y ahí vemos las imágenes el momento en que trataban, ¿verdad?, de sofocar... El siniestro Ahí vemos las imágenes Tenemos un poquito de audio ambiental señor director Bueno ahí están las imágenes De lo acontecido Matan joven Franco Macorizano en medio de un atraco En La Romana, caramba qué lamentable Ahí está José Fran Germosén Muñoz De 35 años Murió en la ciudad De La Romana en la cual recibía Luego de recibir Varios impactos de bala ...supuestamente por asaltantes, por allá que le cegaron la vida... ...este joven, oriundo de aquí, del municipio del Aguacate... ...de la comunidad del Aguacate... ...ya su cuerpo ha sido trasladado hacia su comunidad natal... ...en lo adelante vamos a tratar de eh, estar por allá... ...para tomar parte de las impresiones de sus parientes... ...de su velatorio, de quién era este joven... ...así que vamos a ver si en el transcurso del espacio desde mañana... Eh, podemos ir por allá y a la comunidad del aguacate para presentarles a ustedes lo que está ocurriendo en el velatorio de este joven nativo de aquí, de esa comunidad caramba, ultimado por atracadores en La Romana. Qué lamentable. Un año de prisión preventiva al acusado de matar dos en la calle 5, aquí en San Francisco de Macorís. El Tribunal de Atención Permanente. En esta ciudad dictó un año de prisión preventiva a José Iván Betances, acusado de matar a tiros a Udalio de Jesús Remigio, de 33 años, y José Agustín Concepción de la Cruz, de 44. Un hecho ocurrido la pasada semana, el martes de la pasada semana, en horas de la mañana en la calle 5, aquí en San Francisco de Macorís, cuando él supuestamente citó a las dos personas para devolverle un celular que él supuestamente le había robado y que en las declaraciones que ofreció ahí decía que no, que no le había robado nada y que todo lo hizo en defensa propia. Así que un año de prisión preventiva, repito, para José Iván Betances, acusado de ultimar a tiros a esas dos personas en la calle 5, aquí en San Francisco de Macorís. Legisladores de la provincia Duarte realizan foro de consultas Ahí vemos los legisladores de la provincia Duarte Y vamos entonces a escuchar declaraciones en medio de esta actividad Adelante Estamos representando la Cámara de Diputados como institución Aquí no está ni el Partido de la Liberación Dominicana Ni el Partido Revolucionario Moderno Ni el PRD ni el Partido Reformista, ni ninguna organización política. Aquí está representado el cuerpo, la institución, la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Realmente para esta provincia, Duarte, un acontecimiento de primer orden que manifiesta no solamente la intención de la Cámara de Diputados y del Congreso, de recoger las motivaciones, las necesidades, las recomendaciones y las contribuciones de parte del pueblo. A sabiendas, el objetivo real de la realización de estos foros legislativos es facilitar el diálogo y concertación de los diputados con la ciudadanía, impulsando a la vez una agenda legislativa participativa de desarrollo vida desde la ciudadanía y en armonía con los valores y principios supremos que consagra la Constitución de la República. Es acercar a los legisladores a la ciudadanía y al mismo tiempo que sea la ciudadanía que nos solicite a nosotros cuáles son sus leyes y cuáles son las obras de desarrollo que necesita la población y sus comunidades. ...nuestros legisladores en ese foro. Miren... Diócesis de San Francisco de Macorís Celebró por todo lo alto 40 años de la fundación de esta diócesis En San Francisco de Macorís Ahí vemos los padres, curas Ahí vemos el nuncio apostólico Los legisladores Entre otras autoridades Y todos los obispos del país Participaron de este Tedeum Repito, en celebración al 40 años de la llegada a San Francisco de Macorís de esta diócesis. Ahí están las imágenes de esta actividad realizada este pasado fin de semana en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Muy concurrida, ¿eh? Diócesis de San Francisco celebra 40 años de fundación y ahí están las imágenes. ¡Qué bueno! Miren a propósito de la celebración 40 años de la diócesis de San Francisco Nosotros aprovechamos le cuestionamos a diversos obispos del país Perteneciente al Episcopado de la República Dominicana A propósito de la carta que ellos expusieran y presentaran Criticando la delincuencia y la corrupción en nuestro país Nosotros le cuestionamos también personal a algunos de los obispos del país que participaron en esa actividad aquí en San Francisco. Escuchemos. Este aniversario es una oportunidad única para mí para encontrar y conocer a todos estos miembros de la Iglesia y de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Estoy plenamente consciente de que si me encuentro en este país, no es ciertamente para mi interés personal, sino para la iglesia y para la gente de este pueblo y de esta iglesia. Bueno, ahí están las declaraciones en medio del Tedeum del nuncio apostólico en nuestro país, ¿eh? momento en que se pronunciaba de los feligreses. Vamos a escuchar ahora sí entonces ya en cuestionamiento qué nos dicen algunos obispos de nuestro país sobre este tema, el tema de la delincuencia, de la corrupción. Adelante. Si la maldad crece, el amor baja y tiene que ser lo contrario. El amor tiene que subir y la maldad tiene que bajar. Se llegue al momento... ...en que el desorden se apodere de nosotros... ...sino el orden, el amor, la unidad y la solidaridad. ¿Cuál es la causa, el motivo, la razón... ...por la cual la, la, juventud, la, la juventud tanto delinque... ...para buscar una solución? Creo que eh, las autoridades deben poder... ...las medidas necesarias para que estos demanes que va en contra del de bien común y de las personas. Ese es un problema grave en nuestra sociedad y pedimos realmente a las autoridades competentes a frenar la delincuencia, que dispongan todos los medios necesarios para que sean menos las personas que sean víctimas. Tenemos que seguir educando a nivel cívico a la familia, a nuestros ciudadanos, porque la educación cívica es necesaria y también la paz familiar influye en lo que es la violencia, que vivamos en paz también en la familia. Seguir eh, trabajando con la familia, con los jóvenes, con los adolescentes y seguir sembrando la presencia de Jesucristo en medio de este mundo. Ahí están las declaraciones de obispos en nuestro país, declaraciones también de algunos padres, Ahí está Alfredo, Carmelo. Caramba, y en realidad es un tema preocupante Miren, y se ha convertido en un tema de debate Que en el discurso principal del presidente el Discurso del 27 de febrero eh, Se toquen esos temas La corrupción, el tema haitiano, entre otros Miren, no hay tiempo para más recordarles a todos ustedes Que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos Es agua Randy Light, 100% purificada con un sistema osmosis, Tan dominicana como tú Comuníquese con nosotros al teléfono en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si Él lo permite, estaremos aquí mañana nueva vez. Compañeros del alma, Fulvio, creo que ya Raquel anda por ahí también, ¿eh? Regreso con ustedes. Bye bye. Feliz resto de día, muchas gracias Vlad. Y si usted quiere un auto, una jipeta, un carro, en buenas condiciones, como nuevecitos recién importado, vaya a Gordo Automall, en Gordo Automall usted encuentra el vehículo que está buscando, usted puede ir allá y de seguro que va a salir con su vehículo deseado, vaya y dele velocidad, vaya hasta la carretera Guzmán Fernández. Y encontrará al Gordo Automor, el dealer que llegó para montarte. Llama al 809-294-3090, Gordo Automol, los vehículos de calidad. De inmediato dar la bienvenida a esta importante dama de nosotros, Raquel Ortega. Muchas gracias, Fulvio. Buenos días, ¿cómo estás? A la ¿Cómo, verdad, Raquel, ¿Cómo fue que tu fin de semana? Fue muy bien, qué mucha bueno. lluvia, ¿verdad? Sí, Mucho sí. trabajo político ah. tuve este fin de semana, pero fue muy bien. Muy qué, bien. Bueno, qué bueno, qué buena. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Llegamos al inicio de Semana Laboral 26, un día antes de celebrar la independencia en República Dominicana, mañana 27 de febrero. En 1844, ¿Y de qué día no laboral, el ah, mucha gente tiene expectativa, pero hay otras que no, otras que no la tienen en absoluto Saludos a los que se llaman Porfirio, hoy es día según la iglesia católica de San Porfirio, así que a todos bendiciones en su día Y como siempre les recuerdo, una de las ideas de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte en este mes de la patria Dice en el tema del crimen, el crimen no prescribe ni queda jamás impone, del ideario Duarteano para recordar bueno, un bloque y es ser corrupto es crimen claro entonces la corrupción no prescribe no no debiera que, <risas> que recuerden los corruptos que recuerden los corruptos la corrupción no prescribe se mantiene ahí así es. bueno ustedes también la semana aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís, un día como mañana, pero en el 1970 fue fundada, 48 años celebró. Y en el parte noticioso vimos también los 40 aniversarios de, de la diócesis de San, Francisco de, San Francisco, de Francisco de Macorís. Interesantes los pronunciamientos sí, sí, muy, de cada uno de los obispos, y, y destacar la presencia del nuncio apostólico, representante del Papa, aquí en nuestro país. Galep Musat Adalab Bader, ojalá y lo haya pronunciado bien, Sí, pero lo importante <ríe> es el mensaje, el mensaje que nos ha venido a traer, un mensaje de amor, de evangelización, de fortalecimiento de la fe, y bueno, y escuchaba ahí una de las frases que me encantó, el, el, el, amor, el amor crece y la maldad baja, pero si es lo inverso, si la maldad crece, el amor baja, entonces lo que hay que trabajar es para que crezca el amor, y así todo lo negativo tendrá que bajar. Así que enhorabuena, miren qué hermoso, espectacular acto, lamentablemente no pude estar. Eh, nuestros hermanos de Maús tuvieron una participación fenomenal en la organización de esta Santa Eucaristía en celebración del 40 aniversario de la Fundación de la diócesis de San Francisco de Macorís. Fausto Mejía Vallejo, Ramón Vallejo, eh, el Obispo de la diócesis. Ahí también tuvo unas palabras interesantes llamando a todos a fortalecer la fe y muy de acorde con el mensaje que han mandado sí, con motivo a la carta pastoral. A la carta pastoral. Así es. Sí, totalmente acorde con eso. Por otra parte, Raquel, en San Juan de la Maguana, lamentablemente, otro feminicidio. Con características de suicidio. Con características sí. de suicidio también. Uh -huh. Con una chilena, este señor. Le, Lenin Marte, creo, con una chilena ultima a su esposa, le mete un cartucho otra vez y ultima a su hijo, Increíble. su propio hijo, También y cree. luego vuelve y le pone otro cartucho, y él entonces se autodispara, Dicen que está vivo. Que no, tan, ya ayer falleció. Porque tuve que una información es, estaba, que había fallecido, que estaba vivo, pero es que había fallecido. Había quedado vivo, pero ya en, ayer tarde falleció. Entonces, nuevamente yo vuelvo y recalco, ¿cómo es posible que los servicios de seguro, de salud, no tengan en su control suministrar consultas psicológicas, Raquel? que no tengan medicamentos que tengan que ver con la psiquiatría, tampoco incluido. La psicología debe de estar como parte número uno en esta sociedad, por todas las cosas que están pasando, y van a seguir pasando lamentablemente. ¿Cómo un padre se atreve a tentar contra su propio hijo? ¿Qué le está sucediendo a esta sociedad? Y no nos cansamos de decir... Hay un vacío espiritual Hace falta Dios en el corazón de la gente Hace falta eh, ese encuentro familiar Y mira lo que dicen los vecinos Ese era un hombre cerrado Ese hombre no hablaba con nadie uh -huh. Ese hombre no permitía ni que la mujer saliera Peligroso. Entonces ella era una esclava de él Mandó síntomas, muy claro Con tiempo uh -huh. Y la mujer simplemente sumisa No, no, no fue a las autoridades correspondientes la mantenía que no podía hablar con nadie y miren los resultados, la familia, lamentablemente. La familia tiene que estar atenta a estos síntomas de violencia, señores, e intervenir. Ya eso de que en pleito de marido y mujer nadie se meta, no, hay que meterse, hay que evitar que nos sigan arrancando la, de, de golpe y porrazo la vida de cientos y cientos de mujeres, más sus hijos. Y bueno, y, y también... Yo, yo, yo supongo que tampoco le permitía peinarse ni ponerse una ropita un día, penoso. ¿verdad? Y solo vamos ya en febrero y ya, sí. ya va alta la cifra. Muy penoso. Por otra parte, en el mismo San Juan, señores, el general Aquino Reynoso dice que en San Juan, en la mata de Farfán, fiscales tienen punto de droga. Vendiendo drogas. El video que ha revolucionado las redes eso, es de eso, redes eso y, eso ha, simplemente y ha sido un temblor es, dentro de la eh, Procuraduría eh, de categoría 7.7. Sí, sí. Casi 8. Así es. Porque eso simplemente es alarmante. El, lo que está sucediendo. una especie de. de de un poco. Y a mí me llega toda la, la información. Cuava a otro sector. Porque él dice, no, que la gente nada más habla de la policía y que la policía coge dinero y que muy sí. bien dónde están los puntos de droga. Y, y dice, a mí tal. me llega. Pero la información. a mí me llega información que hay fiscales que tienen puntos de droga. Entonces, él tendrá que ser investigado y tendrá y que, que dar toda esa información. Droga, ¿eh? Tendrá que dar toda esa información. La Procuraduría está combinada a hacer una investigación profunda y que rueden cabezas. Entonces es increíble, él está asumiendo la responsabilidad de un ciudadano común y corriente De cualquier institución haciendo la denuncia. Cuando la policía se supone usted no está para denunciar usted Está para investigar y para ayudar a la, al Ministerio Público Pero, A buscar las pruebas y las evidencias que den al traste Para luego entonces iniciar Raquel, a los que culpables zona también. Pero cuando se ve esto como que está para, para sí. arriba Ahora la policía va a denunciar Observate también Raquel que en esa zona también vino el problema de la DNCD que hubo que sacar un, un, un, dest un destacamento entero, una dotación entera de la DNCD, porque estaban todos involucrados en venta de droga también. Entonces, Hay que intervenir la eh, zona. Claro, claro, es, es, nacional, es nacional, es nacional, es un problema nacional, es un problema de estado, es un problema de enfrentar este mal desde adentro. Para, para poder eh, transformar y llevar en realidad el trabajo que debe de hacer la DNSD y todos los organismos indicados pa, para este flagelo que nos afecta como sociedad. Bueno, en otro orden también vimos ahí en el bloque de noticias el foro legislativo que se ha estado realizando en la zona, el viernes fue en el municipio Salcedo, el sábado aquí en San Francisco de Macorís la Cámara de Diputados ha estado organizando esto y ustedes los vieron pronunciándose, ellos indican cada uno de los legisladores que es un acercamiento necesario que necesitan hacer con el pueblo que bueno que se han dado cuenta que yo tienen espero, que escuchar al pueblo y que no solamente es ir montar un evento muy sí, hermoso yo espero y que cada y que el público tenga la oportunidad de hacer sus inquietudes yo fui, que se tomen en cuenta yo fui inquietud. invitado como otros fueron invitados y yo uh -huh. responsablemente no fui porque no tengo confianza en ellos ¿Por qué? porque no han legislado a favor del pueblo la mayoría de las uh -huh. leyes que han aprobado son leyes uh -huh. aprobadas para para los que más tienen y para joder al pueblo, lamentablemente, yo no tengo confianza en ellos. ¿No cree ningún legislador dominicano? La mayoría de esos legisladores hay que... Hay Pero que, ahí había oh, partido. Oh, No importa, ojalá, ahí está. ojalá ahí está. eso no mira, exista. Frankie, Frankie, ojalá, ya, la Cámara de Diputada, ojalá la Cámara de Diputados no exista. Bueno, Porque que... ahí lo que se está gastando, más de 4 ha mil millones de pesos. Se innumerables ocasiones que tenemos y que una haya de las una cámaras sola. con más miembros, sinceramente, de, de mira eso se ha agotado hasta la saciedad <coughs> hasta la saciedad pero eso es hay que aplaudieron por mi no, parte, bueno. mi opinión yo aplaudo esos esfuerzos de acercamiento con la gente, pero que no se quede pero ahí pero que son hipócritas que no se quede son hipócritas, dicen que son más. acercamiento que y no son acercamiento nada las, las problemáticas del pueblo es porque de se lo están diciendo los actores ¿Y, y tú crees que no lo saben, lo saben pero son unos hipócritas todos. Lamentablemente, Incluyendo la mayoría, Randall. la mayoría de ellos, la mayoría <risa> bueno, de ellos. Ahí está, ahí está. Bueno, estoy diciendo que la ADP le da plazo de días eh, hasta el 5 de, de marzo a, al ministro de Educación para un diálogo. Eso es el. Lunes. Eso, eso es el, eso, lunes. Eso, eso es ahorita. Es decir que hay huelga lunes. prácticamente ya montada porque parece ser que se están midiendo los poderes, mm. se han herido los egos. Y ahí tenemos entonces la ADP en la calle exigiendo que no van a destruir sus sindicatos y que le dan hasta el 5 de marzo al Ministro de Educación para el diálogo, para empezar a dialogar. Porque ellos dicen que lo que quiere el, direct, el Ministro de Educación es destruir eh, el, el, el sindicato Te de la mucho ADP. Tengo escuchando eso. En, eso es lo vos tiene casi la vida entera creo. son muchos años bueno. escuchando eso y no, no han podido lograrlo pónganse de acuerdo al final y al cabo a quienes están perjudicando la ADP y el propio ministerio con algunas malas decisiones también es a los estudiantes así que pónganse de acuerdo porque hay un presupuesto designado para trabajar estas políticas en materias de educación y bueno y mucha crítica ha habido no ha bastado todo el dinero Leone lo dijo una vez lo dijo bien claro, no basta todo el recurso que se le pueda dar a la educación si bien no se administra. Entonces luego vemos los errores que se cometen, muchos vicios de construcción, deudas a suplidores eh, por, por protocolos largos que son infuncionales. Eso es la verdad, hay, hay que gran, hay, grandes, la hay grandes problemas en educación, muchos recursos y lamentablemente, tú tienes unos déficits de más de 3 mil millones de, de pesos de, de pago a suplidores, de más de 3 mil millones de pesos de pago a ingenieros constructores, de, de falta de pago a los dueños de los terrenos, en fin, tú tienes una condición, de acá? pero yo no entiendo qué, qué es lo que está pasando. Por otra parte, Raquel, ya antes de irnos, eh, hay un nuevo juguete en la capital, Ah, sí. el teleférico. Ahí van ahí los muchachitos y a montarse. ¿eh? Y las opiniones encontradas, algunos que están sí. muy bien, excelente y otros. Pero Yo tengo Dios, opiniones miren, encontradas. en los barrios. ¿Por qué? Carro. Porque se puede solucionar con un tren, hace falta mucho puente en Santo Domingo y salen menos costosos, no tan costosos. Pero bueno, esto es lo que llama la atención Esto es lo que da eh, Pero esto está hasta poder político Hasta y turísticamente cosa, nos ayuda Fulver, Con todo el cinturón todo. de pobreza que tú tienes abajo Va a tener un buen ahí, turismo ese es la, Diciendo es la, la lo, ironía. lo que aquí se hace verdad. La ironía. Sacar de la pobreza un millón y medio de pobres todos los años y, y la capital llena de pobres Pero nada, ahí tenemos el juguete Bienvenido sea y vámonos para allá a montarnos ...vámonos para allá a montarnos... ...también no, no vamos... Tengo, no. ...vamos para allá... ...con Gordo Automol... ...si usted desea un vehículo en buenas condiciones... ...una jipeta, un carro recién importado... ...como nuevecito... ...en Gordo Automol... ...tiene el vehículo que usted anda buscando... ...de calidad... ...y esa cortesía del Gordo... ...no lo va a dejar ir... ...sin un vehículo... ...no lo va a dejar ir sin un vehículo... ...en Gordo Automol... ...vaya... Vaya hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández y busque su vehículo. Llame al teléfono 809-294-3090 y salga contento en Goldo Automóvil. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy ¿Con quién hablamos? Muy buenos días. Israel Hola, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo está hermano? Yo creo que es el foro legislativo comunitario. Ajá. como Yo creo que es una estrategia política. Porque yo considero que los legisladores de nosotros saben cuáles son las problemáticas de la comunidad. Eso no hay que decir sobre ellos. Ellos saben cuáles son las problemáticas desde hace mucho tiempo, cuáles son los problemas que hay en San Francisco de Macorís. De manera que yo opino que lo único que ellos tienen que hacer es someter eso al Congreso y que el gobierno disponga los recursos para trabajar aquí en San Francisco, porque ellos saben cuáles son. De manera que eso es así, eso no, creo que eso es una estrategia política. Muchas gracias. Muchísimas gracias gracias a usted. Rael. Pero bueno, gracias. es una estrategia como igual es la de los de las diferentes, perdón, los consejos comunitarios que se realizan por ley. En los ayuntamientos para elaborar el presupuesto participativo Los esfuerzos de escuchar a la gente nunca van a estar de más eso Ahora, es. de que no se preste atención después, eso es lo cuestionaron. Eso se explotó eso hasta, hasta la saciedad, saciedad, Raquel Eso es lo que Se explotó Yo hasta la saciedad todos los ejercicios Y no le hicieron caso Se burlaron del gente. pueblo, se burlaron totalmente del pueblo Yo Espero que no, que no sea así en este bueno. caso Porque Sean esfuerzos reales Los que pierden son ellos y lo utilizan al pueblo una vez más Vámonos a una no, breve pausa, acá. pero antes vamos a ver los mensajes del WhatsApp que están aquí. Nuestros amables televidentes nos escribe Starlin Peña, Starlin Peña de La Pagola. Stalin Peña de La Pagola. Ah, bueno, porque okay, como lo vi visto, pensé que ya lo habían leído. Bueno, con, entonces con Eduard Durán. Eduard Durán nos manda este vídeo. Dice hola a todos. Esto es en la comunidad del eh, El Espino, señores. Vean cómo es que estamos, por lo menos. Dice que... A ver si entiendo qué quiere decir aquí. Ah, Sindiquito, dice él, Dios Santo, que tenemos aquí, eh, pre, que presten el greda para echarle gasol, pero nosotros reunimos, bueno, ahí está. Es un, es, es un camino vecinal ahí, una, una comunidad que está el camino total deterioro y que está pidiendo que le presten el greda. Ahí. Seguimos en WhatsApp, seguimos en el mensaje de WhatsApp. El siguiente mensaje es mío. Y yo quiero ahí felicitar el pasado sábado, de julio estuve en de fiesta de cumpleaños una amiga tuya. Ah. Sí, mi madre, modista, ah, lo, felicidad el, Modesta. Ah, felicidades Modesta. En el orden que tengo aquí eh, eh, no dice sé que sigue. Modesta eh, se, se comió la bichuela se con dulce sola ella. entonces. Raquel. No, yo espero que no. El mío Jorge Luis ahí está. Mira mami y mi querida sobrina Abril, las dos cumpleaños el mismo día el pasado no. sábado. Así que enhorabuena, bendiciones para las dos. La pasamos muy bien en familia. Como de costumbre. Dos generaciones ahí. La reina y la princesa. Sí, sí, sí. Así es, felicidades, oh. mami. Y abril. Te queremos muchísimo. Ahora sí, seguimos con Delio. Esa era la imagen que estábamos viendo hace un ratito. Delio Antonio Mercedes de la urbanización Toribio Piantini. Dice que es una hermosa y bella y simple reflexión. Muchísima oración, gracias. La vamos a leer en lo adelante. Feliz lunes para usted también. Addison del sector Buenos Aires. Nos saluda y nos pregunta que cómo estamos. Estamos bien, por la gracia de Dios. Rosaina López, desde El Aguacate, dice que buenos días, que feliz, feliz inicio de semana para usted también. Está Limpeña de la Pangola, Francis, para que le digan al general que en la Pangola ayer hubo más de 10 atracos a mano armada. ¿Cómo va a ser? No, Oye, me un sitio no, tranquilo. No hay reportes eh. Un sitio todavía. tranquilo. Eh. Hay que investigar, así es. Atención, para que no se... Es que eso es lo que pasa con las estadísticas, Raquel, que no se reporta. La mayoría no se La reporta. La mayoría no se reporta. Ramón García, Ramón García manda estas fotos. Están trabajando mucho, Ramón. No lo critique todo. Miren eso. Entonces, son unos generales, están muy concentrados en su celular. Pero ya era una llamada de emergencia, un mensaje. De... Y la ME también está en lo suyo, Julio, cheque allá. La sí, sí, sí. La sí, ME sí. en lo suyo. Cada Soy. quien está con su celular, seguridad ciudadana, dice Ramón. Ramón, por Dios, no seas tan duro. Bienvenida, Hidalgo de Villa Olímpica. Nos manda la bandera nacional, qué hermoso regalo. Bienvenida previo a horas de estar celebrando la independencia William Hernández manda un vídeo que está cargando, vamos a ver en adelante Glenny González Pimentel nos da los buenos días, dice que bendiciones y que tengamos un feliz día para usted también Glenny, Ingrid López de Los Rieles escribe, nos da los buenos días dice que aquí en Los Rieles el ayuntamiento acabó con todos los árboles del parque de Los Rieles y eso parece una posilga, la calle no sirve está saliendo mucha agua a sí, aguas residuales. Ay, Dios santo, Fulia, hay que investigar eso por ahí. Ver, ¿Qué pasó? Están en, en, en los rieles, están en remodelación, reconstruyendo el parque. Bueno, ahí está. Gracias a todos por escribirnos. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana.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 Gracias por continuar con nosotros acá en de mañana, como debemos agradecer a Ciana. Ciana donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias a Ciana. Nos encuentra en la calle el Carmen esquina Papio Oliviera. Ahí estamos 809 588 2395 para mayor información. Quiere andar sport, casual, formal, todos los outfits lo encuentran en Ciana. Donde vestir a la moda cuesta menos. Raquel y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Una nación rica en investigación. Y nos manda aquí los microorganismos eficaces. Si usted tiene problemas con su granja avícola, su granja porcina, su granja ganadera, con malos olores que estén contaminando el medio ambiente, si usted tiene problemas con sépticos en las zonas hoteleras que tengan problemas con, mal, con malos olores, con moscas, señores, los microorganismos eficaces es la solución. Si usted como productor quiere producir de calidad, hay microorganismos eficaces para cada cosa.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 Así es, agradecer también al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty. Somos distribuidores exclusivos de BioNature productos, BioNature jabones para el cuidado de tu piel, además de cremas totalmente orgánicas. Organic Skin Care 829-497-9091 para mayor información. Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Óptica máxima visión, los ojos hay que cuidarlos, sí. los ojos hay que mantenerlos con calidad. Bien. Y para que usted también se vea bonito, vaya a óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio, ubicado en la calle Castillo, esquina La Cruz, San Francisco de Macorís. En el 809-588-7675, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, nos vamos con el tema. En el día de hoy y vamos ahora. a compartir el tema, <ríe> así que pongan las dos fotos, Fulhu y yo. Vamos a dividir el tema en dos partes fundamentales. ¿Vamos a ver el Bumpers? De mañana. De mañana. ¿Verdad? Es un gobierno compartido. Bueno, vamos a dividir acuerdo, el tema Santiago. en dos partes. Fulvio va a abordar las expectativas que tiene mucha gente de los temas que trataría el presidente de la República mañana en su informe, en su alocución a la Nación. Y yo voy a introducir, eh, sobre todo, una parte importante del tema con una reflexión en torno al aniversario 48 de, de la fundación del Centro Universitario, otro, otro era Centro Universitario Regional del Nordeste, hoy, UAS Recinto San Francisco de Macorís. Pero antes felicitar a... La, a curso, el Centro Universitario Regional del Suroeste, con centro en Barahona, que justo un día como hoy, 26 de febrero, pero en el 70, también fue fundado. Así que el curso, otra dependencia también de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestro recinto UAS San Francisco de Macorís, fundado en el 1970, un 27 de febrero. Eh, mañana arriba su 48 aniversario, ya ha visto pasar por, eh, por sus aulas miles y miles y miles de estudiantes es el centro educativo que tiene mayor población estudiantil después de la sede tiene más de 16 mil estudiantes diseminados en diferentes carreras en base a la oferta curricular que esta representa en su mayoría la... Los estudiantes de ingeniería, de educación, en el área de administración de empresas, son las, en, en salud, por supuesto, bioanálisis, son de las carreras que más buscan nuestros estudiantes y más hoy día en el tema de la salud porque es, es reconocida la universidad a nivel internacional. Los médicos, los graduados de eh, la UAS, Recinto San Francisco, pueden ir a trabajar a Estados Unidos ya por el reconocimiento que le ha dado el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La UAS lo está celebrando y desde hoy tempranito en la mañana A las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera Y a las 8.30 tendrá una Eucaristía que oficiará, oficiará Juan Gabriel Belén Reynoso El padre Belén como le conocemos Y a las 10 de la mañana una presentación artística con el ballet folclórico y el coro de recinto Pero esta semilla, quiero leer par de párrafos, trozos de la historia Que extrae, se extrae del libro de Jacobo Moquete Primer eh, director del CURNE, otro hora hoy UAS San Francisco. En, dentro de su libro habla de la semilla del movimiento renovador universitario que sembró y germinó un 27 de febrero de 1970 en un arbolito que apenas tras eh, 300 tiernas ramitas y asediados por vientos sociopolíticos y económicos que azotaron a toda la nación durante décadas que fue no obstante creciendo, abonado y regado por la comunidad del nordeste y por los sectores progresistas de la UAS. Hoy, 48 años después, es la UAS, un frondoso árbol que se ha convertido en el recinto con tan firmezas eh, enraizados que ya no hay hacha ni bandaval capaz de tumbarlo. Sigue floreciendo para bien de toda la comunidad nacional. El doctor Jacobo Moquete de la Rosa, en memoria, primer director del Curne, ofició una, una disertación el, el viernes 24 de marzo del año 2000, la unidad académica, así se lo conocía, al CURNE, la capital del nordeste, mientras clausuraba en ese entonces esa disertación en el programa del 30 aniversario. En su participación ante autoridades, estudiantes, profesores y líderes regionales, fue un testimonio sobre los años iniciales del CURNE como parte del proyecto de la Universidad Nacional concebido en el Fragón de la Guerra Patria de 1965. Les cuento que el personal académico para ese entonces, la Fundación, el primer semestre que elaboró, estaba integrado por el doctor Jacobo Moquete de la Rosa, director, doctor Abel Fernández Mejía, de letras, el ingeniero Enrique Estrada de matemáticas, licenciada Giuseppe Rimoli Martínez de sociología, el doctor Ismael Hernández Flores de historia social dominicana, el doctor Plutarco Sención de filosofía y la licenciada Marcia Jiménez de moquete psicóloga. Esto es breve trozos de, de la historia de nuestra UAS Recinto San Francisco. Para el martes estará participando las autoridades y toda la comunidad educativa de la ofrenda floral en el Parque Duarte San Francisco de Macorís, con motivo a la independencia y también la fundación de nuestro recinto. El miércoles será presentado el plan operativo en el Salón Maestra Ana Luisa Arias, y la, será inaugurado también dos nuevos laboratorios de informática se rem, y la, el remozamiento de la sala digital. Además, a las 4 de la tarde, la conferencia Tendencia de la Educación Superior. El exponente será el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro de Relaciones Internacionales de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El jueves 1 de marzo continúa la semana aniversario con la inauguración del Dispensario Médico y Laboratorio Clínico a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde será el premio al mérito estudiantil, que ya lleva todos los años de esta gestión realizándose reconocimientos a todos los estudiantes con un índice por encima de los 80%. Esto será en el edificio B y cerrará con el ballet folclórico. El viernes 2, cierra la semana el viernes 2 de marzo con la puesta en circulación de la revista La Voz del Recinto, en el salón de acto maestra Ana Luisa Aria, en esa revista que ha preparado la unidad de comunicación de recinto. A las 5 de 5 a 7 de la tarde, el cierre de la semana aniversario, con un perico ripiado en la explanada del edificio B y Pasarela. Quiero compartir también el mensaje de la maestra Santiago Carmen Santiago, directora de recinto. Dice que nuestra UAS Recinto San Francisco está de fiesta. Arribamos al 48 aniversario de su fundación, 27 de febrero de 1970. Fecha significativa para todos los nordestanos que han recibido la luz del faro que representa nuestra casa de altos estudios. Nos sentimos felices, regocijados en la alegría que da la satisfacción del deber cumplido los docentes, estudiantes y servidores administrativos y de apoyo. Tenemos muchas razones para celebrarlo. Nuestro recinto cuenta con 16.400 estudiantes, el más grande del país, y esto nos llena de orgullo. Felicitémonos todos. Es las palabras y es el resumen. Que he leído del brochure que hemos distribuido de todas las actividades, la agenda de esta semana, que ustedes nos honrarían participando de algunas de ellas. Allá estamos viendo en pantalla a nuestra maestra Carmen Santiago Páez, directora de este recinto. Pero este es un año muy importante para la UAS en sentido general, el 20 de junio, son las elecciones para, para elegir al rector, vicerector, los decanos, vicedecanos, los directores de centros, de recintos, todos los funcionarios de la UAS tendrán esta oportunidad, y la comunidad educativa, los que están calificados para realizar el voto, elegir a sus mejores hombres y mujeres. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos una foto con los la imagen de nuestros candidatos, vamos a verla está en el WhatsApp, Jorge Luis, nos apoyas ahí, la foto que hemos mandado. Aquí tenemos varios candidatos que van a participar el próximo 20 de junio en el mensaje que hemos mandado. Bueno, no, bueno, vamos a verlo a, en lo adelante porque aquí vamos a ver si termina el envío. Sí, sí, vamos a reintentar. Ahí está, hay problema con la conexión, pero sí, se puede, Va, se puede, enfocar, si aquí se puede aquí enfocar aquí también pero está realizándose el envío. Candidatos valiosos hombres y mujeres que pretenden dirigir nuestro recinto, dice que ya cargó aquí, ahí están, pretenden dirigir a nuestro recinto San Francisco de Macorís y que insisto los calificados en realizar su voto el próximo, no 20, y está ya en el WhatsApp, pónganme la del okay. WhatsApp que está ahí mejor, Cuadrí muchas gracias, Fulvio, de todos sí. modos, Miguel Medina es uno de los candidatos, Rosa Francia, Zona Barrera, Juan Taveras, Judith Martínez, Roberto Marte, Nilson Abreu y Alvin Toribia, ahí están, son cuatro planchas, cada una ahí están representadas y que, Medina, ese, y que ya fue aperturado a nivel nacional, reincidente, reincidente en, sí. en el deseo en la, de aspirar. Sí. Igual, casi todos, la mayoría había, habían aspirado en otra vocación. Pero estos son los rostros de los hombres y mujeres que uno de ellos... Será el nuevo director general el próximo 20 de junio en, en estas elecciones importantísimas del recinto. Una comunidad educativa muy activa que donde intervienen para la gobernabilidad, el sector estudiantil, también el sector, por supuesto, eh, de los servidores eh, que tenemos en el, nuestro recinto y en la UAS en sentido general, que también tienen su cuota de participación y para... Y, y para la funcionabilidad en un ambiente de armonía, muchos retos que ha tenido que eh, vencer la, la actual dirección encabezada por la maestra Carmen Santiago Páez y que podrán evaluar en su justa dimensión en lo adelante pero también muchos retos que tendrán las próximas autoridades de mejorar cada vez más las situaciones en todos nuestros, los centros y recintos del país, para que la UAS siga siendo ese faro de luz, que siga pariendo esos hombres sea. y mujeres profesionales que puedan encontrar un espacio donde desenvolverse. Esto por mi parte, reflexionar que, que así, en torno a esto y felicitarnos sea, que, todos por el aniversario 48 de nuestro Que presente. así sea, porque necesitamos que la UAS se mantenga, que cada día sea más eficiente uh -huh. y que se haga desde adentro esa revolución que se necesita así para la mejor administración de los recursos. Por el bien de todos los estudiantes, de toda la población dominicana, porque son muchas las contribuciones que ha hecho la Casa de Altos Estudios a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo. Por otra parte, yo quiero compartir con la gente de qué hablará el presidente mañana. ¿Cuáles serán los temas que abordará el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentos, digo, de cuentas, <risa> mañana 27 de febrero del 2018? Tenemos un recuento de cinco rendiciones de cuentas, en la que hemos visto reincidencia constante de falta de cumplimiento a su palabra, en unas, en otras, y reiteradamente vuelven nuevamente las promesas y las promesas. Vamos a ver de qué hablará Danilo Medina. Por mi parte, yo creo que debe de abordar el tema haitiano, el tema de la Está migración. Está obligado a, est día. a tocar ese vamos, tema. Vamos a escuchar un sí. contacto primero. Vamos. Muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, eh, buen, buen con, día, Raquel. Hola, buenos días. quién día. tenemos el honor. Yo, Octavio Pérez. Octavio. Saludos, Octavio. Yo, eh, estaba, yo estaba escuchando el programa ahorita, porque yo no lo pido el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿De qué hablará el presidente mañana? El presidente tiene pocas cosas que hablar. Ajá. Tiene muy poco que hablar. Pero o sea, ese poco que tiene que hablar, ¿de qué será? Lo primero, lo primero es que nada de lo que vaya a la usted le puede creer. Oh, oh. Porque se ha, se ha convertido en un mentiroso. Ha perdido, ha perdido la credibilidad. ¿Él puede decir mañana que no lo sabía? El, el, ¿Te ves? Ahí estamos de acuerdo con y yo. Como, nombró, como nombró el señor pre, Dando preso, lo nombró en un caigo y que él no sabía. Porque yo, yo quiero saber qué puede pasar en la casa de Fulvio Que cuando Fulvio llegue a su casa no lo sepa. Okay. Eso es, eso es lo que saber. ¿O él puede decir mañana cuál corrupción? Para que lo sepa. Ah, no, si habla de la corrupción, se le puede creer. ¿Cuál corrupción? ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias, Octavio. Okay. Yo creo que mañana él no puede decir que no lo sabía. Yo creo que mañana él no puede decir cuál corrupción. Creo que debe de abordar con responsabilidad el tema claro, haitiano. lo que tiene que decir es con pedir perdón al pueblo. ¿De qué hablará el presidente mañana? Yo creo también que tiene que hablar de esta inseguridad que hay, uh -huh. de la seguridad ciudadana, de tantos hechos de violencia que hay, de tantos feminicidios que hay. ¿Qué le puede ir abordar a la nación dominicana en materia de seguridad ¿Qué le puede ir a abordar a la población? a ver qué piensa la gente. En materia de feminicidio. Así es. Vamos bueno, a ver qué piensa días. la gente. Buenos días. Buenos días. El Señor que bendiga. Amén, gracias. Amén. ¿Quién nos habla? Yo, eh, Lestina le Triñera de la San Pedro. Gracias. Yo pienso que debería hablar de la corrupción. De si la, no la corrupción tiene que hablar. Corrupción, tanta impunidad de mejorar al país, de que no haya tanta gente que no tenga ni siquiera qué comer al acostarse. Porque nada más vive hablando de que está haciendo y que con esa visita se presente y se cree que va a solucionar las cosa. Entonces nada más no puede hablar, pero no hacen nada, que de verdad la, la, la población se, se satisfaga. Él tiene que ponerse muy bien la pena y saber lo que va a hacer, porque si él quiere seguir ahí como él pretende, tiene que hablar de manera positiva para que la gente confíe en él nuevamente. Esperamos que su discurso de él sea algo muy positivo. Que todas las cosas se solucionen, no de todo, pero más o menos que sea palen, porque estamos demasiado difíciles en esta vida. Pasen buen día. Muchísimas gracias. Buen día, gracias por su aporte, interesante. Indudablemente que si no toca el tema de, las, de la corrupción con responsabilidad, porque en el discurso de rendición de cuentos del año pasado, él mencionó a la corrupción y que iban a atacar, caiga quien caiga sea quien sea y que no había vaca sagrada en su gobierno y uno de los mecanismos de ataque era obligar a, a los le, a los funcionarios a los entrantes y salientes, eso está de ley esa disposición sí. de hacer su rendición sí. ¿de qué hablará el presidente pero, mañana? y que serían automáticamente ellos eliminados de su función, ellos mismos si no eh, realizan su, su Oye, rendición Raquel, de cuenta pero él se atrevió a decir que iba a atacar la corrupción, que en su gobierno no iba a haber vaca sagrada, que caiga quien caiga se si iba a investigar lo de Odebrecht, caiga quien caiga, lo dijo. Uh -huh. Sin embargo, eso no se cumplió. Declaración No jurada, se ha cumplido en nada. Y después nada. de eso fue que salieron muchos funcionarios sin haber declarado. Ok, entonces, ¿de qué hablará el presidente mañana? Yo creo que también, en acuerdo con la señora, debe de abordar el tema de la corrupción, ya uh -huh. tenemos el tema de la corrupción, tenemos el tema migratorio, Ajá. que debe de abordarlo y también. Ciudadana. Y seguridad ciudadana. ¿Debe hablar al presidente del desempleo en República Dominicana? ¿Qué piensa usted? Opine, ayúdenos, llámenos, ahí están los números, nos van a poner los números en pantalla para que usted también participe. Yo creo que debe de hablar también de, de, de ese tema, porque estamos dando mil jóvenes todos los años uh -huh. a las calles preparados que no encuentran empleos. Y la mayoría de los empleos que, que se generan en un 68% son de chiripeo, son de búsqueda día a día del joseo, como dice el pueblo. Sí, sobrevivir. Sobrevivir. No son empleos de calidad. Y donde tenemos más del 85% de nuestros empleados que están empleados por debajo de 20 mil pesos de seguro que hablará sí. de las infraestructuras, las nuevas que se han hecho, bueno, que hay una política de construcción a grandes rasgos, no metro, yo, cosas que se vean a Leónel le gustaba mucho eso también. Yo creo que él se va a abordar en el tema del teleférico, uh -huh. que ahí es que se va a, a, a sujetar y también en el tema de educación, en la llamada República digital. Revolución educativa En esa revolución y educativa digital. que nos están vendiendo en todos los anuncios, que nos han dado más anuncios que, que comida. Bueno, yo creo que esos van a ser los temas que él va a abordar. Yo creo particularmente que no va a abordar el tema de la corrupción, no va a abordar el tema migratorio, pero si, si tiene responsabilidad debe de abordar el tema migratorio. Lo que está pasando en nuestro país con el caso de los haitianos, específicamente los haitianos, es un asunto serio, es un asunto de nacionalidad, es un asunto de poner en peligro nuestra, nuestras instituciones. Esa frontera no puede seguir así. Y eso también es parte de la misma corrupción, de la misma corrupción que se está viviendo Se envuelve en, en, en, en, en, en nuestro país. Desde la parte ejecutiva, desde el empresariado, todo debe de ventilarse y es un punto clave para tratarse. El presidente no ha sido de mucho hablar, es uno de los presidentes que hemos tenido sí, más pero, atípico, porque no ha sido su estilo hablar pues, mucho, pero ahora está combinado a hablar, porque debe dar una y reitero, o mañana obligación. él no puede decir que no lo sabía. No. Mañana él no puede eh, decir en vez no puede de, preguntar que fue corrupción. Que cambie esa palabra y que diga, perdón, yo lo sabía y no, com y no tomé las decisiones a tiempo, no cancelé a ese funcionario a tiempo, debe decirlo mejor, pero no que no lo sabía. ...sino que hubo negligencia... ...ni preguntarse necesaria. cuál corrupción, él debe de enfrentar... ...habrá nuevo cambio, habrá nuevos decretos... ...debe de se, rodar cabeza ...se, también. se rumora... ...deben Vamos. de cambiar muchas cosas... ...así mismo es... ...en el whatsapp nos escribe Banay... del sector Banay. Madrigal, nos escribe, nos manda una taza... ...Banay... Y ...Banay, así ah. es... Y ...nos manda a vivir, a ser feliz... ...y a pasar un día lindo, dice ella... ...muchas gracias... Luis Agna Betemid, dice ella, hola buenos días, para decirle que yo fui una de las que atracaron ayer a las 2 de la tarde en el parquecito la Pangola y me llevaron todo. Y una prima mía también más tarde y también les llevaron todo. Qué pena, ¿eh? qué doloroso. Atención general Garavito atención, es. están atracando por la Pangola. Ayer en el parquecito de la Pangola atracaron muchísima gente. Atención, esa zona de la Pangola, el general Garabito, están atracando. Dice Ramón Molina de Los Rieles todo el crédito a las familias Castillo, dice todo el tiempo se han mantenido diciendo el mal de los haitianos. Ahí está el número que termina en 2205. Nos da los buenos días. Muchas gracias por estar en sintonía Reinaldo Hernández desde Hostos. Reinaldo manda un listín como siempre vamos a ver si Podemos leer un par de trozos de esto, continúan los robos en hostos, aprovechando la ausencia policial, la desidia de los municipios, así como la convivencia de padres y tutores de jóvenes y adolescentes delincuentes, siendo la más reciente la víctima, Angelo Peralta, a quien le sustrajeron piezas de su motor, lo que evidencia que son ladrones cercanos a su vivienda, dado que dejaron su motor en la marquesina. Ahí está una situación también penosa está, que está viviendo en los hostos. Junior Almanzar de los jardines manda estas fotos. Ay, qué, mira eso, Julio. Mira cómo están esos, esos caminos ahí. Mira y cómo están esos tierra, caminos en los jardines. De tierra, totalmente, y Dice pues. que se agrava mucho más la situación. Es, eso es intransitable. No hay forma de tampoco buscar los residuos sólidos ahí. Tienen que... Pero tú sabes la foto los... que tiene don Junior en el perfil. ¿Tú sabes de quién es la foto? No, de Trujillo, vengan a ver, ay Dios mío, Junior así no, así no, no no, no prefiera que vuelva un Trujillo, por Dios, dice que la, la, calle, la situación es una calle, el camino está intransitable, yo estuve por ahí, eso es terrible, terrible, totalmente, nos vamos a una brevísima pausa, señores, retornamos con más aquí en la mañana, no le cambies, quédese con nosotros.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Salud, y yo Raquel, tengo mi, salud, salud. mi tacita con mi café riquísimo que siempre nos trae Tere. Sí, ah, salud. Sí. El cafecito frío, caliente ahora. Rico para empezar la mañana. Bueno, a cualquier hora el dominicano se toma su taza de café. Algunos nos abusamos. Nos tomamos más de las cuatro que dicen <risa> los médicos que hay que tomarse. Pero bueno, ahí está. Por lo menos esa ese, ese no es una práctica dañina hacia la sociedad, que si nos hace daño a nosotros el exceso. Bien, eh, el recordar una importante actividad que fue realizada el pasado sábado la Eucaristía en la Acción de Gracias por los 40 años de fundado. La diócesis de San Francisco de Macorís Vamos a, a, a escuchar Algunas expresiones Y también un poco la participación De la Eucaristía Donde tuvo el nuncio apostólico representante Del Papa Francisco Y ahí están viendo en pantalla las autoridades políticas Y civiles de nuestra provincia de Duarte y algunos visitantes De la región no me educaba, ahí estaba, sí, verdad. Estaban los diputados El senador, diputadas eh, No sé si el alcalde No vi la imagen, usted lo vio? No, debe estar por ahí. Debe, de, debió estar ahí El señor senador, las autoridades policiales Estaban todas ahí Vamos a escuchar un poco la Santa Eucaristía En unos segundos las tenemos Y sobre todo ese pronunciamiento que yo reitero Bueno, ya está listo, vamos a escucharlo En la República Dominicana Estas palabras las recibimos como palabras suyas y también de Papa Francisco para cada uno de nosotros, en su amor a la Iglesia Universal. Excelencias, hermanos obispos, honorables autoridades civiles y militares, queridos hermanos y hermanas fieles de esta diócesis de San Francisco de Macorís, me complace mucho estar aquí hoy y poder celebrar la Santa Eucaristía por ustedes en esta ocasión del cuarenta aniversario de la erección de su, dios, de su diócesis, una diócesis creada por el Papa Pablo VI en el 1978. Y por eso estoy muy agradecido a su excelencia con su excelencia Mejía balejo, por su amable invitación para presidir esta celebración y celebrar esta Eucaristía. Muy agradecido también con todos ustedes, fieles y amigos de esta diócesis, para permitirme de compartir la alegría y el gozo de vuestra celebración y de vuestra oración hoy. Me alegra estar aquí hoy por más de una razón. Primero porque este aniversario que reúne como me escribió su excelencia en su carta de invitación a todo el clero, religiosos, religiosas y demás agentes de pastoral y delegaciones de todas las parroquias y otras instituciones. Este aniversario es una oportunidad única para mí para encontrar y conocer a todos estos miembros de la Iglesia y de la diócesis de San Francisco de Macorís. Esta celebración me permite, por lo tanto, un contacto directo con los pastores y los demás miembros de esta Iglesia. Esto es una de las prioridades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 De visitar a las diócesis y poder encontrar a la gente y a los fieles es el mejor medio de estar al servicio de nuestra Iglesia y de sus fieles. Esta celebración me permite también hacer lo que el Santo Padre nos pide a nosotros los nuncios de hacer es decir, ir a encontrar y a conocer a la gente y a los fieles en sus lugares de trabajo, y no esperar a que las personas vengan a encontrarnos en la anunciatura. Esto también es lo mismo que el Santo Padre ha pedido a todos los pastores, obispos o párrocos que vayan a los barrios a encontrarse con las personas más lejanas y tal vez las personas más olvidadas y más necesitadas. Es el deber y la misión de la Iglesia en general ir al encuentro de los hombres para traerles la buena nueva del Evangelio y de la salvación y al mismo tiempo para traerlos a la Iglesia y al encuentro y al conocimiento del Señor. Por todo esto, queridos hermanos y hermanas, me alegro y por todo esto, les digo gracias de permitirme de hacer mi misión y la misión de la Iglesia. La segunda razón es justamente la ocasión que estamos celebrando hoy, es decir, el 40 aniversario de la erección de esta diócesis. 40 años son pocos en la vida de una institución como la iglesia o una diócesis. Pero son una parte de la historia de Dios con nosotros, hijos de esta diócesis son una parte de la historia de nuestra salvación. Son el pasado de esta diócesis, pero también son parte de su presente y de su futuro. Por eso, esta celebración es en primer lugar una oportunidad para echar un vistazo al pasado. Echemos un vistazo al, <coughs> al pasado, no por nostalgia, sino para dar gracias al Señor por todo lo que se ha hecho durante estos últimos 40 años y por todo lo que hemos podido experimentar en estos años. Estos años son la expresión de toda una vida de fe en Dios y de toda una vida de servicio al hombre. Por lo tanto, son la ocasión para dar gracias al Señor por todo el bien que todos los pastores religiosos y fieles de esta diócesis han podido hacer sus esfuerzos, sus servicios, sus sacrificios, sus actos de amor y de caridad. Hermanos y hermanas, mirar hacia el pasado para dar gracias a Dios por todo lo bueno Hecho todos estos años, pero, pero también mirar al pasado, hacia el pasado, para pedir perdón por todo el bien que no se ha hecho. Pedir perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades y puede ser por nuestras traiciones también. Hermanos y hermanas, el pasado no puede ser olvidado. Los que no tienen un pasado no tienen presente ni futuro. Nuestra celebración de hoy quiere ser el señal, la señal de que nosotros, pastores y fieles de esta diócesis, no hemos olvidado nuestro pasado. Nosotros todos, nosotros todos somos hijos de nuestro pasado. Y lo que somos hoy es el fruto de nuestro pasado, y lo que recogemos hoy es el fruto de lo que ha sido sembrado ayer. En este pasado, queridos hermanos y hermanas, en este pasado están nuestras raíces y las raíces de nuestra fe. Si tenemos la fe hoy, es gracias a este pasado y a todos los responsables de la iglesia, familia o iglesia, padres o pastores, que nos han transmitido esta gracia de la fe. Hermanos hermanas, no olviden su pasado. Damos gracias al Señor por todo el bien de nuestro pasado y al mismo tiempo pedimos perdón por los errores de este pasado. Hermanos hermanas, continúen construyendo sobre este pasado Continúen el bien que se ha hecho y puede ser también corrigen los errores de este pasado. Hermanos y hermanas, nuestra celebración hoy no está dirigida solo al pasado. Y no quiere encerrarse en este pasado. Pasado sea hermoso o no. Nuestra celebración está más dirigida hacia el futuro. Y hacia todo lo que queremos y debemos como Iglesia hacer y realizar. Es nuestro deber de llevar adelante lo que nuestros padres nos han transmitido. Es nuestra responsabilidad de frente a nuestros hijos y a las generaciones futuras de nuestra iglesia. Y me alegra comprobar que esta iglesia, que le da gracia al Señor por su pasado, no ha olvidado mirar hacia su futuro y me di cuenta de que esta Iglesia se está preparando y prevé su futuro porque está aprovechando esta oportunidad para lanzar bueno, este es el nuncio apostólico, representante del Papa acá en República Dominicana, en el pasado sábado, en el 40 aniversario de la fundación de la diócesis de San Francisco de Macorís, el nuncio Galab Musa Adalab Badir. Ahí estaba pronunciándose en sus palabras centrales, ahí aplaudiendo y felicitando la labor de la iglesia. 40 años evangelizando a través de esta diócesis. Un reto más que debe, debe cumplir, seguir haciéndolo cada vez mejor, involucrándose con los sectores más populares, yendo a trasladándose. El mensaje que mandaba el Papa Francisco en la pasada visita, hace pocos días a Chile, lo recuerdan que usted decía Perú, él estaba haciendo un llamado a los obispos a involucrarse más con la gente, a salir de su zona de confort, a ir a los barrios, a ir a los sectores de los lugares vulnerables, también hay que recordar esto. Y deben involucrarse un poquito más la iglesia, nuestra madre, Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nos vamos a una breve pausa antes, primero leer estos mensajes. Recordarle que, que llega. a los amigos que Francia está muy bien, solo está cumpliendo <risa> con algunos asuntos laborales, está privados. Pero mañana lo tendremos con nosotros, está así, muy bien. Así que es. Que vaya bien ahí. Así es, Ahora sí está cumpliendo en Santiago unos compromisos laborales. Sí. Recuerden que él es abogado y después que está en este programa le están llegando más casos que nunca. <risa> Ay, ay, nuestro hermano Francis, que le vaya muy bien, que regrese bien. Juan Carlos desde Cenoví nos manda este aviso en el WhatsApp, dice que es un operativo gratis el 3 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Escuela Camila Enrique Sureña, en Cenoví. Habrá medicamentos gratuitos también, así que enhorabuena, felicidades por este operativo. Rehabilitación Somos Todos, es la Asociación Dominicana de Rehabilitación que está invitando a este importante operativo, vamos a apoyar y sobre todo un servicio que necesita mucha gente, servicio de salud. El número que termina 6300 seguramente dice él ni de corrupción, ni de delincuencia, inseguridad, atracos, ni feminicidio, porque tal vez dirá que es perfec perfección, no percepción, y todo esto es más causado por razones económicas, causadas en gran parte por el desempleo de cientos de miles de dominicanos, desplazados por haitiano entre otras cosas. La opinión de esta persona en torno a los temas que abordaría el presidente Medina mañana en su discurso, en su alocución al país. Y yo le he mandado estas dos fotos, vamos a ver el siguiente WhatsApp, hace unos minutitos es el izamiento de la bandera con motivo al 48 aniversario de la fundación de nuestro recinto San Francisco de Macorís, la siguiente foto de la ofrenda floral, ahí estamos viendo las autoridades, las principales autoridades de la dirección, la maestra Carmen, con los dos SUT, Alvin Toribio y Juan Taveras, también está el maestro Roberto Marte y demás. Ahí están ejecutivos, directivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto, San Francisco. Delio Antonio Mercedes, de la urbanización Toribio, Camilo, Toribio Piantini, nos escribe, dice, «Buenos días, el alcalde estaba recibiendo clase en Santiago ayer, ayer era domingo, Delio». Y el aniversario de la diócesis de San Francisco fue el sábado. Pero vimos la vicealcaldesa que estuvo ahí representando la alcaldía. Emilio Górez dice, estamos viviendo alrededor de personas que nos fingen amistad y nos mienten con lesonjas. Ay, ¿Por qué mandas esa frase, Emilio? ¿A quién se lo quiere decir? <coughs> sea más directo. ¿No vamos? A una breve pausa, retornamos con más. De una vez, quédese con nosotros.